Andy Manuel Santos es el padre del menor lanzado al pavimento en la Escuela María Altagracia Paula en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura la condición de su hijo es estable y se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad. Sin embargo, al visitar el centro educativo este martes, exige a las autoridades una investigación de lo sucedido. Mire, enfócame ahí, ve, ve, mírame cómo, cómo está eso. Entonces, eso hace tiempo que había que ponerle malla a eso, porque bastante chiquitos son los niños. ¿no es Entonces, yo le pido a ellos, ve, hey, hay cámaras ahí para yo saber si fue en, en hora de recreo que pasó eso. Oye, hay cámaras y nada más salían cuatro cámaras, son diez cámaras que hay y salen seis apagadas, seis cámaras. O sea, que más me enfocan allá, vi que se dañan. ...que Fue salida que se dañó la cámara ahora, entonces yo quería saber si fue en área de recreo. Sin hora de recreo. Yo lo dudo que sea en hora de recreo, pues yo, yo quiero investigar bien el caso, con alguien yo voy a preguntarle para que me diga si, si fue en hora de recreo. Entonces es una investigación. Una investigación, porque está raro, cómo va a ser que ese muchacho estaba en hora de recreo, va a venir. Y lo va a lanzar para allá, de esa altura tan alta. Es precisamente en este centro educativo María Altagracia Paula donde ocurrió el incidente la tarde de ayer. El padre del menor asegura, las autoridades deben tomar las medidas pertinentes e incrementar la seguridad en dicho centro. Para NTN, Joan Paulino.